Laudetur Jesus Christus. Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, sábado 13 de mayo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen María de Fátima. la Virgen de Fátima, Madre de Jesús y Nuestra, nos ayude a construir vías de encuentro y senderos de diálogo hacia la paz y nos dé el valor de emprenderlos sin demora. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, Pontifex. El Papa reforma la constitución del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta mañana fue publicada una nueva ley fundamental que sustituye a la ley del año 2000 con la finalidad de responder a las necesidades y la misión de nuestro tiempo. Vayan adelante, sean poetas de la tierra. Este fue el aliento del Santo Padre a los representantes de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de España, a quienes reciben audiencia la mañana de este sábado en el Vaticano. El mundo hoy necesita defensores del diálogo y promotores de paz, lo dijo el Papa Francisco al recibir a los embajadores ante la Santa Sede de Islandia, Bangladesh, Siria, Gambia y Kazajistán con ocasión de la presentación de sus cartas credenciales. Desde la ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La mañana de este sábado 13 de mayo, el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas a Monseñor Robert Francis Prebos, prefecto del Dicasterio para los Obispos. Posteriormente, el Santo Padre se encontró con los embajadores de Islandia, Bangladesh, Siria, Gambia y Kazajistán, quienes presentaron sus cartas credenciales. Al término de este encuentro, el pontífice se reunió con los oficiales de la Pontificia Comisión para América Latina. Alrededor de las diez de la mañana, el Papa Francisco saludó a monseñor Claudio Guerotti, prefecto del dicasterio para las iglesias orientales. Enseguida, el Santo Padre se reunió con los miembros de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de España y finalmente el Papa encontró a los miembros y participantes de la Asamblea General de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas. Posteriormente, el Santo Padre se reunió con el señor Brodomir Zelensky, presidente de la República de Ucrania y séquito. Para responder a las necesidades de nuestro tiempo y hacer operativas las situaciones derivadas de los compromisos internacionales asumidos por la sede apostólica, con las renovadas exigencias que un aspecto tan específico requiere, el Papa Francisco ha promulgado esta mañana, Memoria de la Bienaventurada Virgen María de Fátima, una nueva ley fundamental para el Estado de la Ciudad del Vaticano. El pontífice renueva así la constitución del Estado del Vaticano, sustituyendo a la del 26 de noviembre del 2000 de San Juan Pablo II, que a su vez sucedía a la promulgada el 7 de junio de 1929 por Pío XI. Una nueva reforma tanto que se inscribe en el marco de las numerosas reformas que se han desarrollado durante estos diez años de pontificado. La ley, en efecto, está preparada y formulada para dar fisionomía constitutiva al Estado, a sus poderes, al ejercicio de sus funciones y asume y completa las actuaciones normativas ya emanadas y los perfiles institucionales hechos operativos en el Estado con la reforma de la ley sobre las fuentes del derecho, la ley sobre el gobierno del Estado y la ley sobre el ordenamiento jurídico. El el propio Papa lo explica así al introducir los veinticuatro artículos. Llamado a ejercer en virtud del munus petrino poderes soberanos también sobre el estado de la ciudad del Vaticano, que el Tratado de Letrán ha puesto como instrumento para asegurar a la Santa Sede una independencia absoluta y visible y para garantizar su soberanía, también en el ámbito internacional, he considerado, señala el Papa, necesario dictar una nueva ley fundamental para responder a las necesidades de nuestro tiempo. Esta nueva ley entrará en vigor después de la publicación en el Acta Apostólica Sevis. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Y como anunciamos en titulares, esta mañana el Papa Francisco se ha reunido con los representantes de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de España, a quienes recibió audiencia en el Vaticano. Al dirigirse a los miembros de la SAJA, organización agraria que nació en España en 1989 con el fin de defender y promover los intereses profesionales del sector agrario, especialmente tutelando el acceso de los jóvenes al ejercicio de la actividad agrícola, el Santo Padre les agradeció por su visita y por la ilusión que manifiestan por su trabajo en el campo, por el ganado, por el servicio que quieren prestar a la sociedad. Asimismo, el Santo Padre les recordó que la vocación a la que Dios les ha llamado es de ser testigos de la ecología integral en un mundo que necesita de estos signos. Escuchemos al Papa Francisco. Ustedes no repiten un eslogan aprendido, viven mirando al cielo y desde que se levantan hasta que se acuestan reconocen en los trinos, los mugidos, los relinchos, el gozo o el miedo, el deseo o la satisfacción de la naturaleza que los rodea. Esto es un honor, evidentemente una gran responsabilidad. Si lo piensan bien, la vocación a la que Dios les ha llamado los hace testigos de la ecología integral que el mundo hoy necesita. Una vocación primigenia, pues enraiza con las palabras de Dios en el Génesis cuando llamó a la humanidad a colaborar en la tarea de la creación por medio de su trabajo. Una vocación multidisciplinar conjuga el trato directo con la tierra, su cuidado y su cultivo y el servicio que ésta presta a la sociedad. ¿Qué les pide entonces Dios a ustedes en este trabajo, en esta labor? Les pide que piensen en ese campo como un don, como algo que les fue dado y dejarán a sus hijos como legado. Que piensen en la producción como un regalo, que el Señor, por su medio y por medio del trabajo de ustedes, envía a su pueblo para saciar su hambre y su sed. Un hambre que no es solo de pan, sino de Dios, pero que para saciarla Él no rehusó a hacerse alimento, a hacerse carne, llegando de este modo al corazón del hombre. De este valor fundamental, por el que les expreso mi agradecimiento, nace la responsabilidad que se encomienda a ustedes en primera persona pero también a todos los que de alguna manera participan en la producción, elaboración y distribución alimentaria. Es necesario trabajar para que este inmenso bien que Dios nos regala no se convierta en arma, por ejemplo, limitando la llegada de alimentos a las poblaciones en conflicto, o no se convierta en mecanismo de especulación, manipulando el precio y la comercialización de los productos con el único fin de conseguir mayor beneficio. Esto es lo que debemos denunciar. Denunciar. Lo que nos debe hacer doler el corazón no lo merecen los animales que ustedes cuidan con tanta adicción. No lo merecen las personas para las que trabajan con ilusión. No lo merece Dios. Los ofende a ellos y los ofendería a ustedes. No se desanimen, toda vocación conlleva la cruz. Uno asume el esfuerzo de trabajar duro, de que con los animales no se tienen días festivos ni se tienen huelgas. Aún más difícil es aceptar la incomprensión de quienes no valoran algo tan esencial para la vida como la producción de alimento o prefieren buscar culpables en vez de soluciones. Encomiendo a la Santísima Virgen el trabajo que ustedes hacen Para que siempre sientan cercano a Jesús Que en la cruz ofreció su sangre, se hizo alimento, se hizo vida Para dárnosla en abundancia Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos Profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre Síguenos todos los viernes en Facebook Live Sobre la situación actual del mundo se posa la mirada del Papa Francisco al recibir este sábado 13 de mayo a los embajadores ante la Santa Sede de Islandia, Bangladesh, Siria, Gambia y Kazajistán con ocasión de la presentación de sus cartas credenciales. Mi pensiero va en particular al amado pueblo siriano que se está ancora reprendiendo del reciente violento terremoto en su discurso, el pontífice recordó en primer lugar y de forma particular al pueblo sirio que, en medio de los sufrimientos causados por el conflicto armado, aún se está recuperando del reciente y violento terremoto. Invitó a pensar en lugares como Sudán, la República Democrática del Congo, Myanmar, Líbano y Jerusalén, que se enfrentan a enfrentamientos y disturbios también en Haití, que sigue sufriendo una grave crisis social, económica y humanitaria. Y no olvidó claramente la guerra en Ucrania, que ha provocado sufrimientos y muertes indecibles. La mirada del Papa se posó también en el flujo creciente de migraciones forzosas, en los efectos del cambio climático y en los hermanos y hermanas que siguen viviendo en la pobreza por falta de acceso al agua potable, a los alimentos, a la atención básica sanitaria, a la educación y al trabajo digno. Hay sin duda, dijo el Papa, un desequilibrio creciente en el sistema económico mundial. Cuando impararemos de la historia que le de la violencia, de la opresión, de la ambición, de conquistar al ¿no bene común. Cuando aprenderemos de la historia que los caminos de la violencia, la opresión y la ambición desmedida por conquistar tierras no sirven al bien común. ¿Cuándo aprenderemos que invertir en el bienestar de las personas es siempre mejor que gastar recursos en la construcción de armas letales? ¿Cuándo aprenderemos que las cuestiones sociales, económicas y de seguridad están todas relacionadas unas con las otras? ¿Cuándo aprenderemos que somos una familia humana que solo puede florecer verdaderamente cuando todos sus miembros son respetados, cuidados y capaces de contribuir a su manera original? Hasta que no nos demos cuenta de ello, seguiremos viviendo en lo que he llamado una tercera guerra mundial combatida a pedazos. Tras esta serie de planteamientos que pueden, según el Papa, disturbar nuestra sensibilidad y en especial la satisfacción por los avances tecnológicos y científicos, logros encomiables que no deben dejar a nadie indiferente ante el estado actual del mundo, el Papa Francisco invitó a mantenerse también optimistas y determinados en la convicción de que la familia humana puede afrontar con éxito los retos de nuestro tiempo. Y entrando en el servicio propio que los embajadores están llamados a prestar, ofreció algunas reflexiones. Como o dona de diálogo, de el puede una figura de esperanza. Como hombre o mujer de diálogo, constructor de puentes, el embajador puede ser una figura de esperanza, esperanza en la bondad última de la humanidad. Esperanza en que el terreno común es posible porque todos formamos parte de la familia humana. Esperanza en que nunca se dice la última palabra para evitar un conflicto o resolverlo pacíficamente. Esperanza de que la paz no sea un sueño irrealizable. Mientras sigue sirviendo fielmente a su país de origen, el embajador intenta dejar a un lado las emociones superfluas y superar las posiciones arraigadas para encontrar soluciones aceptables. Desde luego, no es una tarea fácil. La voz de la razón y los llamamientos a la paz suelen caer en saco roto. La actual situación mundial, sin embargo, no hace sino subrayar aún más la necesidad de que los embajadores y sus colegas sean defensores del diálogo paladines de la esperanza. Por último, el Santo Padre habló del compromiso de la Santa Sede en la protección de la dignidad inviolable de toda persona, en la promoción del bien común y de la fraternidad humana, esfuerzos estos que no implican la persecución de fines políticos, comerciales o militares, y que se realizan mediante el ejercicio de una neutralidad positiva que permite a la Santa Sede contribuir mejor a la resolución de conflictos y otras cuestiones, y aseguró a los embajadores que la Secretaría de Estado, junto con los dicasterios y oficinas de la Santa Sede, están más que dispuestos a entablar con ellos un diálogo abierto y honesto y a trabajar juntos por la mejora de la familia humana. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.